Hola gente, hoy les voy a mostrar eh, cómo comprar ítems de Dota 2 gratis eh, con una página que está pagando ahorita, como podrán ver en, esta es la página oficial de Dota. Para loguearse aquí tienen que tienen que ser con su cuenta de Steam y aquí, podrá, aquí como podrán ver los, los ítems que están, los, los muñequitos los más populares los nuevos los destacados y todo esas cosas pues entonces con esta página que le voy a mostrar que se llama Transfirmonzo podrán comprar todos sus ítems nuevos hoy yo he, he solicitado otro pago más de esta maravillosa página que se llama Transfirmonzo y se las recomiendo para que puedan comprar sus ítems pues este como podrán ver ya tengo 6 pagos pedidos en esta página yo me registré en esta página en el, el 2010, en el perdón el 16 de febrero de 2015 y ahí de ahí hasta julio no lo había usado pero como vi en el transcurso de esos meses que estaba pagando la página la retomé otra vez. Y bueno, desde julio para acá cobré 3, después en septiembre volví a cobrar, pero de julio a septiembre nos en aquí solicité este pago y la dejé por un tiempo. Entonces la volví a tomar como pa Noviembre la volví a tomar porque la, la usaba así poco, pero entonces, después de, de noviembre para acá, solicité este pago el 14 de diciembre. El 26 vean, fíjense que el, el, el 14 de diciembre pedí un pago de 9 dólares. El 26 de diciembre pedí un pago de 15 dólares porque la página estaba sumando a DS por montones de tres tandas de ADS que tú hacías hasta tres dólares diarios hacías tú y bueno y entonces después del 26 de diciembre hasta ahora no soltó tantos ADS pero cuando suelta suelta ADS que puede hacer hasta 0 400 diarios de dólar bueno y se las recomiendo yo pedí un pago hoy de 7.69 dólares y ya me llegó a mi cuenta de Paypal. Aquí está, miren. Este es, eh, bueno, es 7 dólares.69 me duró dos, dos minutos en llegar. Bueno, entonces les voy a enseñar cómo loguearse. Voy a desloguear para perdón, les voy a enseñar cómo registrarse y les voy a... aquí tienen que ver que salga mi username que es bueno, de todas maneras yo les dejaré el link en la descripción del video para que se registren, ahí sale el nombre se lo voy a escribir aquí de todas maneras, al final del link tiene que salir este usuario, el nombre de este usuario se llama así todo ese, ese nombre al final del link tiene que salir Ajá. si no bueno lo coloca este si no le sale lo coloca bueno aquí como para registrarse tienen que poner su nombre su apellido el número de teléfono no es recomendable, bueno no es, recomendable, no, no es obligatorio ponerlo, pues Aquí, bueno yo me registraba con, con Gmail porque la primera vez que me registré, me registré con Mail Y nunca me llegó el correo de, de confirmación Y aquí dice, que estos son los correos que no puedes usar para registrarte Porque nunca te va a llegar el correo de el correo nunca te llega el correo de activación de la cuenta pues entonces aquí ponen su correo repiten su correo aquí el usuario con que se van a registrar en la página aquí el código pin que es este código se lo piden para para cuando vayas a solicitar el pago te lo, te lo piden pues eh, aquí su password con que se van a loguear en la página Repiten su password, aquí el correo de Paisa o el correo de Paypal con que crearon su cuenta de, de Paypal o de Paisa. Ustedes ven, aquí meten el captcha, le dan aquí a este puntico de acepto los términos de condiciones y le dan procesar bueno después que le se registren broma le manda un correo de activación un mensaje de activación al correo lo abren y le dan aceptar y listo ya están ya están registrados entonces se van a, su, a loguear sin broma, y broma bueno y se loguean se loguean es esta página no suelta no tira de ese todos los días todos los días pues pero cuando tira se hace su plata y bueno se la recomiendo para aquellos que no no puedan no tengan los recursos para comprar sus su ítems en DOTA 2 les recomiendo esta página lo único que tienen que hacer es darle a la DS esperar a que concluya lo, los segundos ponen este captcha que sale aquí y le dan aceptar y ahí se le acredita su su su ganancia del día de hoy. Ajá. Lo bueno de esta página es que te paga... Si consigues referido, te paga el 100% de los clics de tu referido. Que si él hace 0.400, a ti también te van a dar 0.400. Más lo que hagas tú es casi un dólar por día. Si es un referido, si consigues más de uno, bueno, harías como un dólar y pico diario entonces para los que consigan referido tienen que ver 10 autos sur para que los lo, la, las ganancias de los referidos te las acrediten y les recomiendo que aquí donde te ven estas letras verdes aquí cuando le quede ya una hora por decir vuelvan a hacer las autosur para que nunca lleguen a rojo eso, eso, esas letras porque si llegan a rojo, a rojo y los referidos hacen los clics no te van a acreditar las ganancias de tus referidos bueno, les recomiendo esta página y espero les guste el vídeo es mi primer vídeo este, le dejaré el link de, de la página en la descripción del video para que se registren. Cualquier duda me comentan y yo se la, y yo se la responder, responderé. Este, bueno, chao. Hasta luego.